Las vacas tienen mejores amigas y se estresan cuando las separan. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal nuevamente. Si eres nuevo no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos y no se te olvide la campanita o picarle la campanita para que recibas todas las notificaciones de los videos que voy subiendo. En este video les voy a enseñar a hacer este saco. Muy bonito, es súper fácil de hacer, así que si están interesados, entonces por favor sigan viendo. Escoge la tela que más te guste y un listón que mide aproximadamente 5 centímetros o menos para que puedas hacer tu bies. Vas a necesitar tijeras. Bueno, primero lo que vas a hacer es, es doblar tu tela por la mitad, como pueden ver aquí. Y después la vas a poner en el piso. Aquí vamos a hacer el cuellito. Vas a medir 5 centímetros hacia abajo y aquí nos lo va a cortar poquito para marcarlo. Y del otro lado mide 13 centímetros. Yo medí 10 aquí en el video pero son 13 centímetros y lo vas a cortar de esta manera. Y así te va a quedar tu cuellito. Asegúrate de que te quepa muy bien. Te lo vas a poner para ver si te gusta lo largo de tu saquito. Lo puedes cortar aquí en este punto si quieres, si lo quieres más cortito. A mí me gustó así, así que así lo voy a dejar. Listo, ya que estamos contentos con esto, ahora lo que vas a hacer es hacerle bastilla. Si no le quieres poner bies, este solamente le tienes que hacer bastilla. Lo vas a doblar una vez. Y después otra vez y después lo vas a coser por todos los cuatro lados y vas a hacer lo mismo por el cuellito. Pero yo decidí ponerle listón o bies. Ustedes pueden comprar su bies ya doblado. Yo aquí nomás este, compré listón porque esto asimila la piel. Vas a poner tu listón así en el piso y después lo vas a doblar por la mitad, le puedes poner unos pins pero yo solamente así lo hice Y vas a hacer esto por los cuatro lados, es mucho listón lo que vas a necesitar así que asegúrate de que tengas lo suficiente y listo, ya quedó mi saquito cosido, decidí no mostrarles porque solamente es mi máquina cosiendo alrededor y pues eso está medio aburrido, pero aquí está el resultado final, se ve muy muy discreto, se ve muy bonito. Me encantó. Ahora lo que vas a hacer es poner al ladito de tu tela unos pins de este lado y vas a coser de este punto a este punto de acá y vas a hacer lo mismo por el otro lado. Ahora chicos, así es como se ve el cuello, si ¿Sí se fijan cómo queda un poquito parado, aquí lo único que vas a hacer es agarrar, hacer un pinch y lo vas a coser aquí. Puede ser a mano o a máquina, como gusten, esto es nomás para que no se levante el cuello. Ahora quiero que noten la diferencia, esto es el, esto es el antes y esto es el después. Si ¿Sí ven cómo queda un poquito aplastadito y mejor, ya no se ve tan feo esa cosa. Y listo chicos, así de fácil se crea este saco. Ahora hay mil maneras de cómo ustedes pueden usarlo. Este, pónganse creativas, pónganse gorros, guantes, botas, faldas, lo que ustedes quieran. Chicos, así de fácil se crea este saco. De hecho, hay dos versiones. Este Lo pueden hacer muy, muy fácil. Este La primera versión es, obviamente, no poniéndole aquí el listón o como se le dice el bies. Cuando vayan a una tienda, se pide... este, Tienen que buscar bies. P-I-E-S. Bies. Creo que así se escribe. En fin, este, yo usé listón porque es como que... Como que imitando el... Este, el a quitarme esto, imitando el... Leather, ¿cómo se dice el.? No me acuerdo de nombre, perdón. Pero imitando el leather. Y se ve muy, muy original. La verdad que me encantó cómo quedó. Este, se ve súper padre, súper moderno. Y está medio calientita. Pero, pero si ustedes lo quieren hacer muy fácil, lo único que tienen que hacer es saltarse el paso de pegarle esto alrededor de la, del saco. Este, a mí en lo personal me gusta porque cuando te pones de ladito se ve así como que uh, las curvas. No sé si alcanzan a ver, pero se ve muy nice. Me gustó, me encantó. Chicos, este, yo soy mala para describir las telas, pero básicamente esto este es como una cobija de cuadritos. este Vi una este vi este saco en Target y, y dije, yo puedo hacer esto. está súper fácil. Solamente lo abrí vi que tenía aquí como una, una costura aquí y nada más, no tenía esto estaba así nomás sencillo, se veía muy bonito pero yo dije, le voy a poner mi glam le voy a poner glam, así que le puse esta cosita negra este y la verdad que quedó muy lindo estoy tan contenta si quieren hacerlo más calientito solamente tienen que pegar dos telas una más calientita dentro de esta. Tienen que coser todo alrededor. Y si le van a poner bies, mucho mejor para que no se vea dónde cosieron. este Y así puede ser más calientita. Otra cosa, si quieren las mangas más largas, que les quede hasta, hasta las muñecas. Lo único que tienen que hacer es, obviamente, eh, escoger un pedazo de tela de este punto de tu muñeca hasta la otra. Si ustedes ven, me queda como a tres cuartos, bueno, un poquito más de tres cuartos, pero me encantó porque tengo estos guantes negros que llegan hasta acá y se ve divino, divino, este, y pues sí, es lo único que tienen que hacer si lo quieren, y si lo quieren más corto, porque a veces puede ser poquito largo, este, pues solamente córtenlo y es todo, este, o pueden, no sé, hay muchas miles de ideas que pueden hacer, pero no los quiero confundir chicos ustedes saben que a mí no me gusta trabajar con patrones yo soy de lo más básico y lo más sencillo trato de hacer las cosas lo más creativo que se pueda si sí hay formas de hacer las cosas bien pero yo así como que nomás a ver qué sale y, y vas aprendiendo de tus errores lo más padre este. a mí me gusta experimentar con las telas y con todo ese tipo de actividades porque me piden en los otros videos ¿qué tipo de tela usaste? oh my gosh no sé y le respondo, pues una que estira y eso es todo. me siento como que, ups, debería de menos usarme el nombre de las telas. Pero la verdad es que ni me fijo al escogerlas, o so, no tengo la menor idea. Escojan la que más les guste. Yo trabajo con telas que se estiran porque es más fácil. Si te quedo muy apretada, pues de menos se estira y te va a quedar o, o no sé. Ya. Yeah. En fin, chicos, este, espero que les haya gustado mucho este video. Si lo recrean, no se les olvide etiquetarme en uh, Instagram con el hashtag fashion FashionDIY91 para poder ver sus hermosas creaciones si llegan a hacerlas. Acuérdense que pueden usar el tipo de tela que a ustedes les gusta. A mí en lo personal me gusta el blanco y el negro y también como una azul. Estaba buscando un azul, pero me encantó más. Esta, así que esas son mis preferencias. Tú escoge la tela que más te guste. Hay mil formas de cómo pueden usar su suétercito Se pueden poner una bufanda encima, un gorrito, guantes largos, guantes cortos, este, pantalones con botas cortitas o como a mí me gusta también es un poquito más como que no está sin mucho calor. Pueden ponerse este tipo de botas que les queda arriba de la rodilla. Este, pónganse un shorts abajo porque baby se les va a ver todo. Este, ahorita no tengo nada, pero pues no se ve nada. En fin, este, este es súper bonito con botas. Y para que llamen más la atención, no se les olvide un gorrito que combine, este no combina, no, más les quería enseñar. Bueno, sí, más o menos combina, pero ya. Ni tiene que ser calientita, puede ser una así como ligerita nomás para ponerte encima, nomás para que te veas muy fashion. Pero bueno chicos, perdón, en fin, ya me voy. Los quiero mucho, si quieren saludos, no se les olvide dejar aquí abajito, denle like y suscríbanse. Y no se les olvide checar estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.